Desafía la regla absurda, el terremoto interior. Es imprescindible para renacer de las propias cenizas. Desafía la seguridad falsa del periodo de tinieblas. Es imprescindible para renacer como Ave Fénix. Descontrolarse. Descontrolarse. Jamás aferrarse, apegarse. Observar el espacio vacío, completo de posibilidad. Quemarse. Destruirse, destruirse Derrumbarse en pedacitos Chiquititos Y muy pequeñitos Desafía el rayo El tornado y la tempestad Con total presencia En la escena El hecho el acto, la acción, y la circunstancia, también. Descontrolarse, descontrolarse, justamente para nunca desesperarse, jamás aferrarse, apegarse, Observar el espacio vacío, completo de posibilidad Quemarse, Quemarse destruirse, destruirse, destruirse, derrumbarse en pedacitos chiquititos y muy muy pequeñitos Concentrarse en lo que se hace en cómo se hace, en para qué se hace, dejando atrás la reacción del piloto automático. Desactivados de la maquinaria que arrolla las almas, el sistema que ahoga el innato saber la jefatura que asfixia la vibración tolerar en exceso es un gran error sin darte cuenta cedes con cedes sin razón, traicionando tu función, amarcando tu condición. Descontrolarse es imprescindible en nuestro mundo, si queremos mantenernos sanos, locamente prudentes y resistentes en cada paso toda la energía, toda la potencia para proceder sin censura con mesura, armonía, firmeza, también. Descontrolarse, descontrolarse, descontrolarse, antes que reprimirse y prestarse a doblegarse. Y transigir Obedecer Con los ojos vendados Por las leyes A menudo causa Más daño que bien Si te sientes Tentado cuidado perecerás en una lenta agonía agonía agonía de verdad agonía agonía agonía agonía, agonía real descontrolarse sí. Nunca desorientarse, asustarse, desesperarse, jamás aferrarse, apegarse, observar el espacio vacío, completo de posibilidades. Descontrolarse, descontrolarse, justamente para nunca desesperarse Observar, observar, espacio vacío completo de posibilidades